¿Qué tal muchachos? Por primera vez en este canal compartiremos un masito OTK. ¿Qué significa OTK? Por sus siglas en inglés significa One Turn Kill esto qué quiere decir que mediante la combinación de cartas jugadas generalmente al final del turno vas a ganar la partida y antes de comenzar este video darle los agradecimientos y créditos respectivos al streamer binks quien fue el que publicó este masito de acá un masito muy interesante que al comienzo yo la verdad no me estaba percatando cómo se hacía el otk pero luego ya de estar mirando bien la combinación de cartas me pude dar cuenta por cierto yo le hice una modificación a este mazo también este mazo originalmente estaba llevando a down warlock en lugar de invisible woman y lo que pasaba es que a adam warlock la verdad yo no le estaba viendo utilidad en este mazo al menos a mí no me estaba sirviendo para hacer la función de robo de cartas entonces qué es lo que hice reemplazar por invisible woman lo cual me daba otra alternativa de combo también para poder usar a modok y a Gela en diferentes turnos que eso ya se aleja del concepto otk pero de todas maneras dentro del juego me daba una posibilidad más de poder lograr el mismo efecto y yo aquí lo que hice muchachos fue reemplazar a invisible woman ¿por qué? por el hecho de que me daba otra alternativa más de poder lograr un efecto similar poniendo a modok en turno 5 y a hela en turno 6 por supuesto que esto no va a ser un otk pero de todas maneras me daba otra chance de poder lograr el mismo efecto ¿qué es lo que sucede acá? que para que tú puedas lograr el otk necesitas ciertas cartas en específico en tu mano y jugarlas en determinados turnos para que puedas lograr este efecto tan bonito para que tú puedas ejecutar el OTK aquí vas a necesitar de ciertas cartas en tu mano y también que tengan que ser jugadas en ciertos turnos en específico. Por ejemplo en turno 3 vas a tener que jugar a Psylocke para que en turno 4 puedas jugar a Cera, para que en turno 5 puedas jugar a Wave y en turno 6 vas a poder jugar justamente a Modok y a Gela. ¿Por qué? Porque justamente Modok y Hela, gracias a Cera, van a costar 3 cada uno al final del turno y así los vas a poder jugar a los dos. Este mazo te puedo decir que me ha hecho ganar cubos, pero no sé si lo podré considerar competitivo. En realidad, esta versión que yo les estoy mostrando es una versión más consistente que la versión original. Porque justamente como les decía, me está dando otra posibilidad más de poder ejecutar un combo similar. Pero de todas maneras, no sé si sea una garantía para subir a rango 100 en la, en la temporada nueva que está por llegar. Por esa razón es que este masito de acá... No sé si poder recomendarlo para rango 100. Esto ya si ustedes lo quieren probar así tal cual. Pues pueden hacerlo libremente. Pero eh, no sé la verdad si puede ser un mazo que te pueda subir a rango 100. Más allá de que pueda ser un mazo divertido. Que te pueda hacer ganar partidas de vez en cuando. Me parece que está genial. Solamente que depende mucho. Este mazo depende mucho de los robos de cartas. De cierto RNG también congela cuando spamea a, las, a todas las cartas que ha eliminado MODOK. O que ha descartado MODOK. Para que puedas tener digamos la victoria en dos ubicaciones de las 3. Vayamos entonces a la explicación del mazo. Acá tenemos la primera carta que vendría a ser Psylocke. Esta carta es muy importante porque te va a ayudar a rampear. Por cierto, Electro no puede ir en este mazo porque tú tienes que jugar dos cartas al menos en el turno final para poder aplicar el OTK. Y Electro no te dejaría jugar más de una carta. Por esa razón, Electro no lo puedes poner acá. Acá son válidos Psylocke y Wave. Son muy importantes acá. Comenzamos por Psylocke. Esta carta la tienes que jugar sí o sí en turno 3 para que puedas rampear acera ¿no? y con eso puedas comenzar a ejecutar la demás secuencia que les estaba comenzando anteriormente, luego tenemos a invisible woman, esta carta acá va a ser muy crucial ya que si en caso no puedes llegar a robar todas las cartas que necesitas para hacer el OTK, esta carta de invisible woman va a ser una alternativa para que de todas maneras puedas jugar a modo y a Gela también y puedas digamos poder hacer un efecto bastante similar y ganar la partida, y aquí invisible woman también te puede exponer a que te hagan counter ¿verdad? porque tú al lanzar invisible woman le estás dando la información al oponente de que va Vas a jugar algunas cartas ahí con efecto de rebelarse seguramente. Y te puede tirar un Cosmo ahí y te puede fastidiar bastante. Pero todo aquí muchachos no es malo tampoco. Invisible goma como se puede jugar en el turno 2... Tú puedes tener de repente las demás cartas ya del combo y lanzar simplemente Invisible Woman como una forma de señuelo también para que te lancen un Cosmo en esa ubicación y de por sí ya no tengan que tirarte Counter o el Cosmo al final cuando vas a jugar Gela con Modok Así que en este caso puede servir también en ese aspecto Invisible Woman como una ventaja estratégica. Y ahora nos vamos con Wave, una gran carta. Es una de las mejores cartitas del juego de coste 3 que pueden haber muchachos y sobre todo porque puedes llegar a hacerle Counter a varios mazos que les gusta jugar justamente varias cartas en el turno final, aquí como tú tienes la situación controlada, generalmente Wave va a poner eh, justamente en ejecución el plan o la operación OTK y con esto tú vas a poder jugar dos cartitas y el oponente generalmente como su mazo no está preparado va a poder jugar una sola carta, así que ahí nomás ya tienes una ventaja, inclusive sin necesidad del OTK o de la mujer invisible también he podido ganar partidas gracias a Wave ya que poniendo a Cera y a Wave y no teniendo a Mog y a Gela por ejemplo he podido jugar también dos cartas muy buenas como jugar Magneto y jugar a giganto es una gran cosa también que te puede ayudar a poner gran poder en una de las ubicaciones que quieras ganar y pues llevarte la partida y aquí tenemos a magic magic más que todo va a ser el robo de la esperanza no porque magic te va a dar este turno adicional que te va a permitir robar una cartita más que de repente era la última carta que faltabas del combo y con eso te permite ganar la partida en turno 7 y ahora nos vamos con cera muchachos que esta es una carta de coste 5 pero que se tiene que jugar en turno 4 idealmente rampeada justamente por Psylocke en turno 3, si la puedes jugar en turno 4 a Cera, créeme que si tienes las demás cartas como Wave, Modok y Gela en la mano, vas a tener una gran probabilidad de poder ganar esa partida y otra gran virtud que tiene Gela también es que va a sinergiar muy bien con Wave tú vas a jugar Cera, después vas a jugar Wave y las cartas que normalmente cuestan coste 4 en, el, en este turno donde ya vas a jugar las cartas con el descuento de Wave, pues estas cartas van a costar 3 en realidad gracias al descuento también que hace Cera eh, y con esto tú vas a poder jugar pues la carta de combo OTK en este caso Modok más Gela o pues puedes jugar también otras dos cartas pesadas si no tienes estas cartas en la mano pero generalmente esta combinación es el OTK para que así te puedas llevar la partida. Luego nos vamos con la otra pieza del OTK que vendría a ser Modok también que generalmente Modok lo vas a querer lanzar junto con Gela jamás vas a querer lanzar a Modok solito estando con Gela en la mano porque si no vas a exterminar tu propio combo a veces lo que se puede hacer también es que si todavía no has robado Gela y te sientes aventurero puede ser que en turno 5 por ejemplo, si no tuviste todo el combo completo, digamos que no tuviste invisible woman, ni wave, ni cera y digamos que tienes muchas cartas pesadas en la mano, no digamos que ahí de repente, como no tienes nada que perder de repente en turno 5 sueltas a Modok, destruyes, descartas todas esas cartas pesadas y pues obviamente vas a tener que tener la esperanza de que tengas que robar a Gela en el en el turno siguiente para que Gela pueda pues eh, digamos, eh, revivir a todo Ahí o resucitar a todos en el campo de batalla Entonces esos son los momentos Digamos donde también podrías lanzar a modo Cuando ya ves que no queda de otra Y que todavía Gela la tienes en el mazo Y que probablemente la puedas robar Y con eso liberar un gran combo Y aquí muchachos seguimos con Doctor Doom Que es una gran carta fuerte en estos momentos Sobre todo si te están jugando rampeo por ahí Doctor Doom acá te puede ayudar bastante Es una gran carta pero también puede tener Otros reemplazos, puedes poner también cartas Como Hulk de repente o puedes poner un mismo Dean si quieres volver a activar a Wave más adelante pues también puede servir o sea es una carta esta carta tiene bajo poder pero como tiene esta posicionamiento de ubicaciones con los doom Bots, hace que pueda llegar a ser bastante buena y muy útil ya lo van a ver en algunos gameplays después pero hasta el momento me gusta mucho doctor doom en este mazo y luego nos vamos con la diva pues con la celebridad que en este caso vendría a ser gela no la protagonista de este mazo la que justamente hace que todas estas cartas se puedan reunir para que pueda liberar el efecto OTK. en este caso Gela es una carta muy bella yo la la verdad no he sido muy amante de los mazos de descartes, pero este mazo de aquí en específico me ha permitido poder expresar mi cariño hacia el mazo de descartes esta cartita es muy interesante, el problema siempre va a ser en, el, en que no sea descartada y lo otro también es en eh, la, cuando hace la red, ¿no? cuando resucita a las unidades descartadas también como lo hace de manera aleatoria puede ser que no salga bien siempre y a veces también te pueda trolear Gela, pero eso ya depende mucho también de cómo tengas tú calculado las, los espacios vacíos en las ubicaciones y puedas controlar de cierta manera el resultado. Eso es algo que la experiencia te va a dar de juego justamente jugando bastante el mazo de descartes pero igual Gela es una gran carta con muy buenos stats. Luego aquí tenemos a She-Hulk. A ver, She-Hulk ¿por qué lo utilizaba acá en lugar de otras cartas que tienen mejor poder? Incluso mejor que una carta como Heli Carrier, por ejemplo. A ver ¿qué es lo que sucede acá con She-Hulk? Que a veces tienes un muy mal robón donde robas puras cartas altas y sucede que a veces si no juegas nada en turno 3, el turno 4 al menos podrías Lanzar una She-Hole y tener algo de presencia Digamos en alguna ubicación con poder Por esa razón más que todo va She-Hole. Igual no deja de ser una carta mala Es una carta buena la verdad que tiene un poder Bastante decente para el coste que puede tener Y en ciertas situaciones incluso En turnos finales la podría jugar También con descuento ¿no? e Incluso esta carta de shihol sinergia bien con wave Si la juegas a wave solita en turno 5 Imagínate tienes una She-Hole también por ahí Que te podría ayudar ¿no? A ser jugada con un poquito tal vez de menos de coste En alguna situación muy específica pero sigue siendo digamos una gran carta que sigue poniendo un poder bastante decente llegado el momento. Luego vamos con Magneto, una carta con 12 de poder, una carta disruptiva justamente el efecto de Magneto es por lo que vale bastante también ponerle en este masito Suceden momentos donde pues hay cartas por ahí que el oponente pone de 3, 4 de poder donde puede hacer justamente que Magneto las pueda arrastrar y con eso pueda ayudar a ganarte la partida en las otras ubicaciones, así que acá Magneto además del gran poder es la habilidad disruptiva también que tiene que hace que llegue a ser muy valioso y muy, muy, como una pieza muy clave digamos en este mazo. Luego nos vamos con con Giganto viejo. qué carta más hermosa. Una carta de 6-14. Le faltaba un puntito más. Para que se iguale con Destroyer. Pero tampoco lo podían hacer tan fuerte al gigante. Bueno Giganto va a tener esta limitante. De que solamente va a poder ser lanzada. En la ubicación de la izquierda. Si es que tú lo vas a jugar. Pero si no. Lo, si en caso lo descartas con modo Y lo spameas con Gela. Pues puede salir en, una, en cualquiera de las otras ubicaciones. Sea del medio de la derecha. Y también poner un gran poder ahí. Eso es lo bueno de Giganto. Tiene un gran poder. Y puede hacer de que puedas ganar justamente por ese poder. Cualquier ubicación con esa fuerza bruta que tiene Gigante. Y hablando de fuerza bruta, la carta final que sería Infinite. Esta carta también pone un gran poder. 20 de poder, muchachos, no es cualquier cosa. Es un poder muy respetable. Aquí, pues, digamos, este tipo de poder va a ser de que puedas ganar. Eh, generalmente, solo con la presencia de Infinite, puedas ganar esa ubicación donde el Infinite pueda resucitar. Tú a Infinite no lo vas a querer, eh, no vas a querer jugarlo. O sea, en este caso, no es que vas a saltarte un turno 5 para turno 6 lanzar Infinite, no te va Va a funcionar mucho eso. Puede que de repente con Magic en una situación desesperada puede ser que con Magic en turno 6 lo saltees y turno 7 puedas jugar Infinite Magic Hulk. Eso podría ser una posibilidad también, pero de todas maneras, no es una jugada tan fuerte como hacer justamente los combos de Gela con Modoc. Así que el Infinite generalmente lo que el mayor valor que le vas a poder sacar a Infinite y la mayor probabilidad que vas a poder tener para ganar la partida es cuando justamente Gela lo resucita. Así que muchachos, ya hemos terminado con la teoría y Ahora sí pasamos directamente a la práctica para ver los gameplays. Hasta ahorita tenemos Syloksera, tenemos cosas buenas acá. Mira, ya tenemos parte del combo acá, viejo, eh. Ey, ojo, eh. Mira que tenemos parte del combo acá. Ya, acá todavía no podemos jugar. Ah, la me puso wave. Pues bueno. Ya acá puedo seguir pasando. El siguiente turno puedo lanzar Psyloc. Correcto. Siguiente turno, Silo, turno 4. Oh, pues esto parece. No, no es bot, ¿no? Parecía bot, ¿eh? Oye, qué bonito se ve esto, ¿eh? Ya, acá es momento de hacer esto. Muy bien, hagamos esto acá. Luego lancemos cera. E incluso tenemos la dimensión oscura encima. Falta Modoc también acá, ¿no? ¿Te parece bot, viejo? Es bot, ¿no? Sino que es raro ahorita, ha descartado una carta de Ángela en Inc. sin partícula me parece. Ya, esto por acá. Ya, esto por acá y veamos qué va a pasar. ¿no? Tenemos que dejar espacios igual para que se spameen las otras cartas. Pero es que necesito Modok aquí, viejo. Necesito Modok y sale el combo, eh. Mira, primer juego que saliese el combo sería OP, viejo, por favor. Modok, Modok. Ay, no salió modo, nos quedamos cerca de ganar. Espérate, todavía falta una chance más, eh. Todavía nos queda una chance más. Ah, como no le puedo ganar, ¿no? Adam Warlock acá no le gana, no le gana. Ya, no, no, no, no. No ganaría acá con Adam Warlock. Igual, eh, pues, a ver, tengo cuántos slots Si saco modo y saca y sale Gela. Un, dos, tres. Claro, un, dos, tres, cuatro, cinco. Tengo cinco slots acá, ¿no? Y acá me quedan solamente cuatro cartas. Hela Dream Dimension Sí, pero faltaría Modok todavía acá aún. A ver Solamente quiero que salga Modok nada más por favor Solamente Modo, nada más y soy feliz. Modo, por favor. Pues esto y esto acá. Esto será mejor, ¿verdad? Y acá llevo 16, tendría que lanzar. Él tiene solamente una sola carta en la mano. A ver, acá hay un problema, ¿eh? Porque si él tira... Él tiene solamente América Chávez. Bueno, si lanza América Chávez a la izquierda, llega a 17 yo tengo 18 con Giganto. No debería poder ganar sin problema. Aparentemente es funcional ahí. Es una, car una carta nada más la que tiene. Ok. ¡Toma, perro! Miren, muchachos, ¿eh? Primera partida y se está ganando, viejo, eh. Oye. Victoria. Oye, oye, cuidado, eh. Ya, comencemos. Mejor por desear el combo y Doom sale primero, te llena posiciones. Donde puede aparecer cartas gordas. Vamos a probar, vamos a probar. Estamos probando ahorita el mazo. No hay nada definitivo acá. Esto fue bueno. Magneto estuvo bien ahí. Polaris muy bien, dos disruptivos. Lo bueno es que tenemos ya invisible Woman aquí. Ya yeah, esto por acá no creo, no creo que él quiera poner Cosmo ahí si pudiese puede tener Cosmo acá bro. Bueno pero aún tengo todavía un plan B No está del todo Ya está bien Puedo poner Cera en turno 5 Wave en turno 6 Ya ya ya Todo va pintando genial Ve, mira, mira, ya sabía, ya mira, cayó, cayó, cayó, eh Vamos a ponerlo así, ah ¿eh? Vamos a ponerlo así para que él piense que hoy oh, que no se está dando cuenta Vamos para la derecha Vision Ya, acá viene la cosa buena, eh Necesito un buen robo más, viejo Espérate, a ver cómo voy a hacer acá Debo compensar cosas aquí. 3, 8. Acá no, acá no debería sacar nada. Ya, 3, 3, 7, 8, 15, ¿no? Después pondría esto 20. 18, ya, ok. El tema es que es que Doctor Doom no sé qué tanto va, va a aportar ahorita, ¿eh? Está bien. ¡Muy bien! A ver, espérate. ¿Acá ganamos? Sin problemas, ¿eh? Ah, pero Vision se puede mover. Ya. Espérate, estoy lanzando bien, ¿verdad? Ya. Ya, muchachos. Este es el momento, ¿eh? El momento ha llegado, viejo. Ya. Vamos a ver qué va a pasar. A ver, Gela, por favor. Una. Dos. Tres. ¡Toma, perro! ¡Toma! OTK, viejo. Turno 7. ¡Victoria! Creo que un par de veces y de ahí nada más Yo quería ver la magia de Gela Si... Sí, oye, estamos contra Mohamed, eh Oh, su madre Mira, Kirby con Electra Yo no creo que mucha gente haga esto, eh Parece bot esto, eh Mira, tengo Gela y modo que Acá si sale Mujer Invisible Se arregla... No necesitamos Wave, Cera, Magic. Y no necesitamos nada de eso, viejo Solamente necesitamos Mujer Invisible Mmm Ya, ok, podríamos hacer. Ah, no va a poder agregar ninguna carta. Claro, el problema es que con Doctor Doom acá no va a funcionar el laboratorio. Ok. De todas maneras, tengo que hacer eso, creo. Eh... Magic. Bueno, Magic me puede ayudar con mujer invisible acá. Vamos a dejarla acá, Magic. Me renta más lanzar Maggi para tratar de buscar a Mujer Invisible. Na. El único que necesito, Mujer Invisible. Voy a tener 5, 6, 7. Tengo 3 robos ahorita por hacer y que uno de ellas pueda ser Mujer Invisible, viejo. Porque ya ahorita ya no puedo hacer el combo de te Ah, se vuelve muy repetitivo. No, sí, me imagino, viejo, me imagino. 2, 4, 6. Ah, no puedo lanzar Modog acá. Uy. Pucha madre, ya no puedo jugar en, las, en el siguiente turno. Es, no voy a poder jugar ya. Ya no puedo hacer el combo ya. Si hago modo gorita ya no sirve de nada. Vamos a pasar y vamos a tratar de hacer Doom nada más. Ah, bueno, Infinite, ¿verdad? Infinite, ¿Está bueno? Este parece bot, viejo. Sí, debe ser bot esta vaina. El color que sale, Mujer Invisible, es lo peor, tú, eh. Déjame ver qué voy a hacer, puedo hacer esto acá Y puedo hacer el gigante para el otro lado En todo caso ¿De qué te ayudaba a hacer este turno? ¿De qué te ayudaba a hacer nuevamente con Odin Wave? ¿De qué te ayudaba? Solamente igual podías lanzar una sola carta No vas a poder lanzar dos igual Necesitas de cera para poder hacer eso Así que no, mientras no tengas hacer acá no sirve de nada activar con Odin Wave en esta situación, creo. Madre, mm. que es mejor. Vamos a tirar acá mejor. Ya. Yeah. Gigante es lo mejor que puedo lanzar después, ¿no? Ok, ya. Yeah. Excelente, excelente, excelente y esto lo dejamos acá, sí, él tiene una sola carta acá nada más viejo, deberíamos jugar ahí con todo, no, no creo que tenga una carta que tenga, no ha tenido apocalipsis por ejemplo aquí, así que vamos a ver qué le hace, vamos, ya está, ya está, uy está, igual ni con Iron Man ganaba acá. ¡Soma, perro! Oye, pero igual estuvo fuerte su jugada al medio, eh. Nadie tenía que ser así nomás. Ya está, vamos muchacho, eh. Vamos a ver qué cosa tenemos acá ahora en robo. Yo no creo que nada interesante. Bueno, Gela. Vamos a poner esto acá nomás que seguro. Que no me salga un Minescape o algo así, por favor, viejo. Que no lo haga. Y ese, ese juego de Street Fighter, ¿qué tal está Rodri, eh? Ese mazo. No, Joto, no me recomendaría cosas así. Ifi, papi jamás, jo. Toma, ventaja de que pierde poder y queda en negativo. Y asma con Luke son cartas. Sí, pues. Ajá, exactamente. Son muy buenas, joder. Uy, mira, todo se da ahorita acá, viejo. Todo se da. Toda la cosa se está dando acá. Vamos a hacer esto por acá, ¿sí? El tema es que este mal le gusta llevar cartas chiquititas al otro lado. Ojalá que, ojalá que no tire Polaris o algo así, joder. Ya, joder. No tiene Cosmo acá generalmente. Me falta modo acá todavía, ¿no? Tengo que tratar de buscarlo a modo Corita. El problema es que tiene la gema roja. Tengo un turno más todavía acá. Vamos a hacer esto por aquí. Gema roja, gema roja en cualquier rato viene, ¿eh? Gema del espacio, muy bien. en Valkyria ¿por quién cambiarías a Green Goblin? Ya tengo Valkiria. Mm, Green Goblin, ¿por quién cambio acá? Qué buena pregunta. ¿La puedes cambiar? De repente puedes añadir Polaris ahí en lugar de... O puedes añadir Cosmo de repente. Mm. Acá lo que me vuelve a molestar bastante va a ser la sinergia con Doom. El tema es que cuando salen cosas como Raptores Salvajes, ya Doom no creo que me funcione tan bien, eh. Tenemos que hacer esto acá. Forzadamente nomás, creo. Ya. Yeah. Está que... ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Qué dolor! ¿Por qué no tiraste snap, compadre? Eh? Ojalá el infino lo hubiese jodido. Pero igual el gigante se puede jugar bien. El problema es el Shang-Chi ahorita. ¿Qué perro eres? Eh? Eres un perro, viejo. ¿Sabías eso? No eres un perro. Eh, ¿Puedo tratar de jugar dos cartas al final? ¿Me gustaría más eso? ¿Vamos a jugar así? ¡No! Pero me estoy olvidando. Pero es que soy... La mujer invisible estaba ahí. No me di cuenta. Ay, eres un... Ya, bueno. Puedo jugar dos cartas igual. ¡Perro! Él sale primero, ¿no? Eh, mm, ¿Qué es mejor acá? Que el 14, el 16 lo saque para este lado en todo caso. Puede ser que tenga aero acá. Estoy pensando. Si sí, esta es la carta que tiene más. Puedo poner esto acá y esto acá al final. Por si quiere poner un aero y jalarme algo. Que me jale pues el... En todo caso el gigante. Si es así, vamos a ver. Ok. ¿Se puede ganar? ¡Y! ¡Toma, perro! ¡Ganándole a mazo de Thanos, perro! ¡Toma! Vamos, muchacho, viejo. Así, haciéndola del J, igual se gana, ¿eh? A ver, dominio de la muerte, invisible. Ok, invisible está. Acá tengo una buena parte del combo Exodia, eh. Tengo Silox, Zera, Wave. O sea, me faltaría Modok y, este, y Gela y estamos ya. Si sale, si sale Gela y Modok, y estamos. ¡Ay! Pues esto de acá lo puedo dejar en este lado para tener más, más slots, ¿verdad? Espérate, si hago esto. Es que, claro, es turno 3. Es pero es turno 2. Vamos a poner esto por acá, sí. Claro, está bien. Con el Jamir, igual que siempre los ayudo. Pero ya tampoco me rompo la cabeza ni pierdo. Oye, pero todavía. ¡Hala miércoles, Rodrigo! Siguen todavía participando en Jamir viejo. Uy. ¿Por qué no? Yo salgo primero. Espérate, no, no. Acá me conviene poner esto acá, creo. No puede ser que este punto sirva. Chijol, ya. Se puede cambiar incluso con Magic ahí, ¿no? Muy bien. Él va a tirar. él debe ser Mazo Shuri de repente? Sí, puede ser Shuri porque tiene Chihola acá. Ahora que lo pienso, tengo un escrito que te va a dar risa. risa. Y ya. Dale, Rodri, dale. No, ¿qué cosa es entonces este man? No es, no es Mazo Shuri esto, ¿eh? Mazo destrucción. Oh my god. No tiene Cosmo entonces. Ya, eso puede ser algo bueno para mí. Acá dependemos mucho de si sale Hela o no. Igual no me conviene ahorita tirar. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto acá. Acá vamos a apostar a que salga... A que salga en todo caso Gela, ¿no? Dos robos más ahorita tenemos adicionalmente. Voy a darle. Ey, contesta el WhatsApp, eh. Contesta el WhatsApp, por favor, eh. No dejes a la gente así, viejo, eh. que suena tu WhatsApp. Creo que es Dead Wave. Probablemente. Si él tira a Wave, a mí me favorece, en realidad. Pero siempre y cuando... Ahorita... En este turno que viene incluso puedo tirar wave de nuevo ¡Ah! <ríe> ¡Ala miércoles Levanta en, en un desierto Hasta que gasta su plata ahí este Rodri, ¿no? <ríe> ¡Qué risa! Bo. Ok Ya Vamos viejo que te quiero ver brillar, ¿eh? Te quiero ver brillar, viejo Let's go Te quiero ver brillar Let's go Vamos Yo sé que sí Gela Gela Gela Ya, entonces acá Simplemente puedo hacer wave Emma, lanzo a este perro si quiero Y podemos controlar el resultado, inclusive. El siguiente turno puedo lanzar Gela más algo más, ¿no? dead Muy bien. Ahí lo dejo solamente para que él juegue una carta y puedo jugar hasta dos. Ya se abrió el otro lado. Mira, eh. Puedo controlar el resultado de, cierto, de cierta manera, sí. Que mala suerte que no salió Doctor Doom acá. Me hubiese ayudado un poquito, ¿eh? eh pero... Sí, se si me hubiese salido Doctor Doom hubiese sido perfecto. ¿Cuánto cuesta el 2 igual, no? Podría poner esto acá para que lo jale el Monger este lado. Quedarían solamente 10. Y si sale she y Giganto por acá se puede ganar, ¿sí o no? Todo depende. Ok, ¡Ay! <risa> Lo siento, muchachos, lo siento. Está sin la animación, estaba tengo que tuve que configurarlo, ¿Cómo está, señor Laut? Y celebramos una victoria épica de nuevo, perro, gracias a Loud. ¡Toma! En turno 5, ya está, está saliendo bien Uy, tenemos todo el combo Tenemos todo el combo soy en la mano Está todo Sale lo el siguiente turno Gela, ya Sale todo Si es que nos deja Uy, bien infinito de ahí, perfecto Tengo yo la, la salida, ¿verdad? Tengo la prioridad, dale Sanspo estamos bien, ¿eh? Oye, salió la mano Exodia perfecta acá, viejo. Ya, este puede ser este Shuri, ¿verdad? Muy pocos más o bueno, Thanos no es. Thanos no es. Vamos, ¿eh? Yo creo que acá puede salir este la mano... Ha sido la mano perfecta esto de acá. Solo falta que sea la condición nomás para que Gela pueda hacer lo suyo con Ahí tiene la... Uy, oh, no hizo nada, prioridad, ¿eh? Ya, y de acá viene Wave. Es más, le podemos dar un turnito más si queremos con Magic, ¿eh? No sé si sea buena idea. No sé si sea buena idea, ¿no? Es que el problema de esto... Ah, el problema de esto es que va a salir Magic y nos va... A, ah, ya. Claro, ¿cuál es el problema de este mazo? Que si yo hago ahorita Wave y después sale... Para turno 6 sale Magic... Mejor la pongo una vez y aprovecho un robo más de carta. Esto lo puedo poner por acá. Mejor esto que vaya así. Ya, She-Hulk. Scarlett, no hay problema. Ya, subterránea. Que me, que me robe una cartita más nada más, por favor. Tengo todas las cartas que tengo son buenas ahorita. Necesito un robo bueno ahorita, por favor. Solamente uno. ¿Un robo? Ya, perfecto. Nada más. Tengo que tener cuidado de todas maneras acá, ¿eh? Tengo que tener de todas maneras cuidado acá. No es bueno del todo. Él puede tener Cosmo. Él va a poner Cosmo a la izquierda, probablemente. Oh, snap. Probablemente tiene Cosmo a la izquierda. Por eso es que dice, ya te fregaste. Vamos a ver qué va a hacer. Yo le tiré Snap. Yo le respondí como Snap. Eh, papi. A ti sí si te hago caso. Oh. Aero. Ya. Mira, yo creo que para asegurarlo sería ponerlo acá, ¿eh? Yo creo que para... Porque yo creo... Que... O sea, lo lógico es que él juegue Cosmo a la izquierda, ¿sí o no? ¡No! Ok. Ok. Llegamos por un puntito ahí. ¡Ay! ¡Toma, perro! ¡Toma! ¡Siente el poder de Gela y modos, perro! ¡Poder Exodia, OTK! ¡Toma, toma! ¿De cómo se va a retirar el rival teniendo 6 cartas en el turno 7, viejo? No lo, no lo entiendo. Siendo Thanos, no tenía nada bueno que jugar. Ah, la miércoles! O oh, bueno, ¿esto se jugará por acá? Ojalá que no sea Galactus, nada más, ¿cómo? Si no se complica. Acá yo no tengo cómo contrariar a Galactus tampoco. Mi mazo de Thanos. El Thanos Yang, ese sí tiene como contrariar. Ok. No es Galactus. No tiene cosmo, probablemente. La balsa. ¿Me va a ayudar de algo esto ahorita? Para tirar cera, más que todo. Y tener una cartita más ahí para que apoye. Cuídate, champicito. Un abrazo, viejo. Que le vaya bien. Let's go. Rocker Raccoon. Oh, Rocker Raccoon tenía. Este es el que juega con bestia, ¿No? Cera con cera. Ok, pero yo tengo las cartas más pesadas, eh. Mi mano es más brava. Ya, salió gigante. El tema acá es que debería salir Magic, creo. Está complicado esto, viejo. El Doctor Doom me va a molestar bastante acá. Pero es lo que hay ahorita. Necesito que, que salga una carta a la izquierda y salga la otra a la derecha. O sea, que sea gigante justo el que salga. No sé. Pero está complicado. Igual tengo buen poder a la, a la izquierda, ¿eh? Qué buena canción. Mejor. Toma, perro. Toma todos tus oídos, perro. A ver. Uy, estamos esperando, viejo. Vamos, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, ¿tiene para cambiar la ubicación? Dime que sí, Hood. Oh Bueno, igual lo perdí entonces. Ok, Diablito Misterio Black. Y ahí llenó todo la ubicación. Uy, mira qué bonito hubiese sido, viejo. Uy, Magneto. Ah, oh, viejo, necesito esto, lo necesito con todo el alma, viejo. Vamos, vamos que puedes ganar, eh. Tiene que salir una buena carta a la izquierda, nada más. Una buena a la izquierda y otra buena a la derecha. Después puede salir más cartas al medio, pero tiene que salir justo la buena. Vamos a tirarle el snap acá oh, snap. y vamos a darle. Por favor, viejo, por favor. Solamente lo único que te pido es que salga la jugada nada más. <risa> Haz el RNG nada más, por favor. América Chávez, ya, 19. Tengo 14, 16, ¿no? Cualquier carta que salga, incluso Doctor Dume, ¿eh? me hace ganar 6, ya. Nice, compadre. Let's go, perro, let's go, perro, let's perro. ¡Toma! ¡Toma! ¡Victoria! Eso viejo, así se hace. Este para mí, muchachos ha sido un masito bastante singular, la verdad me ha agradado mucho jugarlo, lo he visto muy divertido, muy emocionante también porque justo a veces ocurren varias cosas ahí durante el desarrollo de una partida que a veces como bien se puede generar que todo salga perfecto o a veces dentro del imperfecto también justo puede funcionar este combo que va también ahí con la mujer invisible o sea, hay varias cosas interesantes o varias salidas que puede tener este mazo que a veces puedes ganar sin necesidad de tener el combo TK, sin necesidad de tener a mujer invisible modo Gela y sola con las cartas altas que tienes también puedes ganar la partida, eso lo habrán visto ustedes seguramente en algunas jugadas ahí que les he compartido pero la verdad es muy interesante por todas las eh, variedades que tiene estratégicas dentro de este masito de combo OTK Primera vez que veo un combo OTK la verdad En uno en un mazo de Marvel Snap Seguramente pueden haber más combo OTK Ustedes acá en los comentarios me podrán decir Si hay más mazos combo OTK seguramente Para poder probar, pero en realidad Estuvo muy bueno, la experiencia estuvo genial Como les digo, no sé la verdad Si este mazo te pueda llevar a rango 100 Porque también hay mucho RNG Y dependes mucho de los robos, de ubicaciones De que el oponente no te juegue Cosmo O no te cierre alguna ubicación con No sé, Profesor X de repente o con Spider así que hay mucha cosita y hay muchos puntos débiles que tiene este masito pero cuando todo se desarrolla bien la verdad que alegría da jugar este mazo y bien muchachos ya saben cualquier duda o consulta la pueden dejar aquí en los comentarios del canal también pueden ustedes ir a las transmisiones en vivo que estoy de lunes a viernes por las noches cualquier duda o consulta que tengan ya saben ahí se está haciendo siempre todas las consultas y todas las respuestas las van a tener ahí así que ya sabes te espero allí un abrazo para ti